muy buenas noches, ¿cómo están nosotros? Como lo prometíamos de mi parte y como dije, con mi compañero de Fuertes. Así que aquí estamos ambos para iniciar esta nueva semana, como así también tan prolijamente un nuevo mes en un día tan especial. Primero de mayo, Día del Trabajador, donde muchas veces surge el saludo, por supuesto, con el feliz día, pero vale siempre tener en cuenta por qué se da esta conmemoración también pero por supuesto el deseo es que hayan tenido de la mejor forma este feriado y justo recién primero lo voy a saludar buenas noches buenas noches, noches buenas noches buen lunes buen lunes para todos ustedes justo recién charlábamos había una diferentes <risa> frases acá estábamos debatiendo sí. con nuestros compañeros y una de ellas decía por ejemplo lo que dignifica no es solo el trabajo sino los derechos laborales también, y bueno, cuánto que se ha logrado con el paso de la historia, con el paso del tiempo, más allá de estos hechos históricos que también, por supuesto, son totalmente, algunos de ellos, trágicos, donde ha habido diferentes luchas y demás, pero en este Día del Trabajador, por supuesto, el deseo es que la mayoría de ustedes, uh -huh. nosotros, tengamos trabajo que pueda hacer en las mejores condiciones posibles. Si es de lo que elegiste, para lo que te capacitaste o lo que te gusta, y está la pasión y vocación en tu alma, por supuesto, aún más... Y si te toca quizás desde algún otro lugar, deseamos que pronto puedas conseguir generar ese espacio que realmente te genere un bienestar y una satisfacción. Como sabemos aún más en estos tiempos hay que agradecer enormemente los ámbitos, las posibilidades laborales y aún así si trabajamos de lo que nos gusta. El reconocimiento entonces para todos ellos y sí, es verdad, es una de las fechas donde compartimos algunos mensajes, nos saludamos, nos animamos y sabemos que cada uno de nosotros hemos podido disfrutar al menos una parte, un pedacito con sí. nuestras familias, que también forma parte, ¿no es cierto?, de ese bienestar y es brindar una mejor calidad de, de vida, ¿no es cierto?, a la hora de hablar del trabajo, a la hora de disponernos eh, a trabajar, sabemos que eso forma parte importante, porque si estamos bien en otras áreas también vamos a Dar lo mejor en cada uno de nuestros roles. Así que esperamos que hayan podido disfrutar eh, y también, ¿por qué no?, de lo gastronómico que propone eh, un 1 de mayo con el Locro. Tuve oportunidad por ahí de, de ¿Sí? probar algo. También, hoy eh, oh, es un día de empanada? ¿Es un día de salir un poquito? De ¿Así que almorzaste, de los el Locro? Sí. ¿Eh? ¿Qué le parece? ¿Elaborado en casa? ¿Adquirido Ela algún emprendedor gastronómico? Sí, sí, más o menos. Claro, un, un emprendedor gastronómico, podemos decir, ¿eh? Exactamente. Sí, porque una familia que se dispuso, eso también está bueno, ¿eh? buscar diferentes alternativas o oportunidades para poder desarrollar una actividad como esta. Sí. Vamos a hacerlo, lo que lo dijeron, que ya saben, que les hacen, viste, que podés tener la referencia de los hijos, de las familias, de los que invitaron a comer y que le dicen... Está riquísimo. ¿Por qué no te animás el próximo año? Llegó el año, lo hicieron, un éxito en las familia ¿Familiar ventas. suyo? No, ah. no familiar, pero ha llegado, ¿no es, es cierto? Amigos. ¿Y, ¿Y qué tal estuvo, Eva? Espectacular. ¿Completito? Es riquísimo, completísimo. Hoy a la tarde. Pero en no el... sopita, sino especie de todo. Mira, de, todo, en eh. de la A a la Z compartíamos justo cuando nos despedíamos un video explicativo sí. de cómo hacer el locro <ríe> Muy bien. y cada cual, por supuesto, tendrá su receta, claro. su gusto, su detalle, quizás también en cada territorio, sí. habrá diferentes costumbres de lo que llega. Eva o no, Exactamente. pero este que nosotros veíamos le ponía de todo, que el cuerito que el chorizo, el cuerito, que el mondongo claro, las patitas las de, patitas, sí, sí, sí. de chancho chanchos, el cuerito todo, todo y dale todo. que va y bueno es una bomba, no es cierto es para comer un poquito, porque es pesadito yo ¿Algún? comí comida casera, hecha por mí, pero no lo creo. usted comió comida, bueno, lindo bueno, muy bien, unas empanaditas Mira, no, una tarta, bueno, por tarta ahí anda. de zapallito y bueno. nada que ver con el día este específico, pero sí, bueno expecta. Bueno, Tallerines con salsa, dice Tallarine Manuel. Salsa. A propósito de esto, vamos Manu. a aprovechar, si te parece, Emma, a agradecerles a ustedes por estar del otro lado, por acompañarnos. Nosotros estamos en vivo haciendo noticias en HD, como hoy a la tarde se los prometí, muy junto bien, muy bien. a Emma Fuertes. Y agradecemos enormemente a Manu, que está del otro lado, y también especialmente a Eli, que está manejando sí. los controles. Y si te como parece, siempre, nos queda pendiente el repaso del tiempo, pero tiempo. antes nos vamos okay. a viajar por la región. Y vamos a Rufino, porque así está con nosotros, Agustín, así que Agustín, es un enorme placer saludarte Agustín Pérez desde Rufino. ¿Cómo anda todo por allí? Bueno, muy buenas noches. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Bueno, buen lunes, buen comienzo de semana y feliz día para ustedes también. Muchas gracias Agustín, el saludo inmenso. ¿Cómo se estuvo viviendo? ¿Alguna, alguna actividad en particular justamente por el Día del Trabajador o por esta continuidad de uno de los primeros fines de semana largos que tenemos en este mes de mayo? Bueno, poco movimiento, lo, lo mostrábamos sí, ¿no? con fe de esta mañana, eh, eh, que no había nadie en la ciudad muy sí. temprano, bueno, convengamos que estaba bastante frío de esta mañana, alrededor de las 9 de la mañana, eh, hubo por el Día del Trabajador un acto que, que ni siquiera se vio y nada más, porque fueron dos minutos, dejaron la ofrenda floral y se fueron a su casa. Ajá. Ni siquiera eh, hubo una convocatoria, sino que la gente del Sindicato de Luz y Fuerza de, de Rufino, eh, como todos los años, llevó la ofrenda floral hasta la plazoleta de, de los trabajadores y, y no realizaron ningún tipo ningún tipo de acto, por lo tanto no no hubo eh, una conmemoración aquí en nuestra en nuestra ciudad. Sí, bueno, la gente, a ver, el sector comercial, eh, algunos kioscos, por decirlo de alguna manera, abrieron cerca del mediodía, pero el resto estuvo todo cerrado. De hecho, la gente daba vuelta a ver qué encontraba abierto, por lo menos el mediodía, la tarde ya algunos han retomado con, con la actividad, porque bueno la situación económica amerita no tener cerrado los sí. comercios en esta en estas situaciones, ¿no? Eh, algunos han dado franco a sus empleados el día completo y los dueños han atendido durante la tarde y, bueno, pero poco poco movimiento en la ciudad por este, por este fin de semana largo. Bien, Agustín, sabemos que se dio la semana pasada un hecho que quizás lo podemos unir, eh, con René hablábamos de esto, por ahí con los servicios que se ofrecían, por el hecho de algún paro, ¿no es cierto?, eh, dictado por Festram en toda la provincia de Santa Fe, pero es algo que trajo una postura diferente en, en Rufino en este sentido. Eh, ¿En qué consistió, en qué quedó este tema? Porque se hablaba incluso de descontar a aquellos empleados que no se hicieran presentes. Totalmente, bueno, generó eh, a ver, eh, sorpresa la postura de la Municipalidad de Tarrofiero, nosotros nos centramos inmediatamente por, por un comunicado que, que se repartía a los medios de comunicación el día miércoles, cuando ya el paro estaba anunciado de, de principio de semana. Eh, a ver, la Municipalidad, eh, de alguna manera, echó la culpa claro, al gobierno provincial, porque, a ver, eh, no, no haber... Ofrecido. Bueno, el intendente Rufino no forma más parte de la mesa paritaria, por lo tanto no, no ha realizado ninguna propuesta con respecto a las asignaciones familiares, pero bueno, eh, el mensaje que daba la municipalidad es por qué Rufino tenía que quedarse sin servicio o por qué eh, eh, tenía que haber un paro cuando ellos habían cumplido en efectivizar, por ejemplo, a todos los trabajadores que están eh, en negro, en situación de precariedad. Bueno, la municipalidad de Rufino es una de las municipalidades del país eh, que ya dejó de tener trabajadores en negro, contratados, por decirlo de alguna manera, y todos han pasado a planta permanente, entonces se sentían fastidiosos por, por ese paro, que, a ver, no solamente eran jueves y viernes, sino que también se mezclaba con el fin de semana y el día de hoy, lunes, que era feriado eh, nacional por el Día de, del Trabajador. Eh, después de ese comunicado desde el sindicato, bueno, con nosotros estuvo charlando María José Barrios, eh, ha manifestado que a ver, el paro se iba a hacer con total normalidad, de hecho un gran acatamiento durante el día jueves eh, y el día el día viernes, eh, pocos empleados eh, se presentaron a trabajar después de, del mensaje que emitió la municipalidad que iba a descontar día y presentismo a aquellas personas que no se hicieran presentes en, su, en sus lugares de trabajo. Teniendo en cuenta, a ver con, con la tecnología que, que hay hoy en día en distintos espacios municipales, con el fichero electrónico automáticamente queda eh, visualizado o registrado eh, quién fue a trabajar y quién no. Eh, las dependencias estaban todas abiertas. El día jueves, perdón, el día viernes, el día jueves prácticamente todo cerrado, salvo la administración municipal, que con pocos empleados, alrededor de 10, funcionó igual manera los dos, los dos días. Ahora, ¿qué va a pasar si el intendente descuenta o no, o si hace efectivo este, este, esta información que había dado o había informado a los empleados que no se presentaron a trabajar? Nos vamos a enterar en el transcurso, bueno, mañana cuando se retome la, la actividad, y teniendo en cuenta que... Ahora esta semana tiene que hacer pago de, de sueldos en la Municipalidad de Rufino y veremos si se hace el descuento de 10 presentismo a aquellos trabajadores que no se hayan presentado a trabajar tantos jueves y viernes que había paro. En el caso que descuente, uno ya conoce la historia de los distintos eh, reclamos o de los distintos conflictos que hubo aquí entre el sindicato y la Municipalidad de Rufino y les podemos decir que si descuentan se puede llegar a venir una medida de fuerza en el caso de que el intendente no quiera devolver el dinero descontado. Ahora, metiéndonos un poco eh, al intendente, ¿le conviene descontar eh, presentismo y día cuando se lanzó como precandidato o candidato a intendente municipal nuevamente? ¿Descontar día y presentismo a los trabajadores municipales? Y a simple vista cualquier persona te va a decir no, que no se le descuente porque no lo van a votar. Ajá. Veremos qué pasa, porque no es la primera vez que el intendente o por lo menos su gabinete hace mención a que va a descontar, que ha descontado en varias oportunidades se han generado medidas de fuerza por parte del gremio, bueno y después han llegado a algún arreglo que siempre se termina devolviendo o recomponiendo la, la relación. Pero bueno, hasta que no pase bueno, este fin de semana largo, mañana eh, vamos a estar averiguando a ver quién confirma o desmiente si se va a descontar o no, y en el caso de que no haya información de parte de la municipalidad, en el transcurso de esta semana va a estar depositando sueldos la municipalidad, por lo tanto, ahí se verá reflejado, si sí, descuenta cuenta día y presentismo, cosa que para nosotros creemos que no lo va a hacer por esta cuestión electoral, pero bueno... Muchas veces ha pasado que lo ha descontado, ha sucedido una situación de desencadenamiento de, de muchas cuestiones. ¿no? Bien, Agustín. Bueno, por supuesto que este tema continuará porque todavía no está resuelto. Las asignaciones familiares no. No, no fueron confirmadas, actualizadas, y APO sigue con esta desmejoría de hace tiempo. Por lo tanto, hay que estar atento y frente a la decisión que va a tomar Rufino frente a próximos encuentros, reuniones, eh, sin duda que se va a llevar gran parte del foco de atención lo que allí ocurra y tendrá una continuidad. Otro de los temas totalmente, nos, total, es así, Agustín. Totalmente, lo, lo que decía, a ver, que, que creo un poco la municipalidad también se siente eh, molesta porque, a ver, el Pestram le hace un paro al gobierno de, de la provincia. Pero a ver, como también decían desde, desde el municipio, o intentábamos averiguar cómo se paga el tema de las asignaciones familiares, eh, no los paga la provincia, no es que desde el gobierno de Santa Fe llegue una partida al municipio comuna que es para pagar. Familiares. No, se paga con el sueldo que abona cada intendente o presidente comunal. Por eso eh, creo que viene por ahí ese lado un poco el reclamo de, del intendente municipal. A ver, el intendente también tiene que entender que no fue un paro a Natalia Latanzi. No fue un paro como otras ocasiones que, que hubo acá en Confino, fue un paro a nivel provincial que todos los sindicatos de trabajadores municipales se adhirieron y, la, y el único por lo menos que ha tomado una postura pública con respecto a este tema de descontar Día y presentimos ha sido la, la Municipalidad de Rufino, no conocemos alguna otra localidad que pretenda descontar por esta medida de fuerza que se llevó a cabo, ¿no? Uh -huh. Hay diferentes hechos también que se están dando tristemente, lamentablemente, cuentos del tío Agustín que en muchas oportunidades nos ha convocado y está bueno darlos a conocer para tener todo el cuidado. Hace no mucho en Venado Tuerto también se dio cuenta de uno de ellos, una persona que aparentemente llora con una dirección y mientras uno está tratando de socorrerla y explicarle, calmarla, le están revolviendo los bolsillos, le están robando absolutamente todo. Esto fue confirmado a través de diferentes denuncias y ocurrió aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Así que sucede? Porque también se dio un hecho con una estafa de millonaria y tiene que ver con mercado pago. ¿Qué información tenés al respecto? A ver, sabemos que está la investigación en curso de parte de, del fiscal, el doctor Mauro Menéndez, pero bueno, esta, esta modalidad de estafa que se ha vuelto moneda corriente a cualquier persona y más que nada, a mejor a adultos mayores que son los que más acceden a, a brindar datos y, y desconocen un poco la, la tecnología, ¿no? Bueno, en esta oportunidad eh, en Rufino se dio esta, esta estafa, no se ha precisado el monto, pero se habla de, de cifras millonarias a través de la aplicación de, de Mercado Pago, que bueno, en este caso un, un delincuente eh, se hizo pasar por, por la empresa de, de, de abonar, eh, la víctima accedió y bueno, y perdió esta, esta cifra que realmente es eh, bastante importante. Eh, no conocemos mucho, mucho más datos, sabemos que ocurrió esto en Rufino, no ha trascendido mucho más porque se están llevando distintas, a cabo distintas eh, medidas por parte de la Fiscalía, y por lo tanto hay como una especie de, de secreto de, de sumario, podemos decir, o, o administrativo para poder brindar información, teniendo en cuenta bueno que por el manejo de hoy en día de celulares, que esto ocurrió en una aplicación que es de uso cotidiano de, de todos, porque todo el mundo maneja mercado pago, mercado libre, muchos lo utilizan como, como billetera virtual, pero sí... Eh, hay que estar atentos, desde el Ministerio de Seguridad, bueno, han reforzado un poco la, la campaña eh, aquí en Rufino con, con respecto a esta modalidad de, de estafa, que por lo menos es la primera vez, la primera que conocemos nosotros que se hace a través de, de esta aplicación de Mercado Pago. Sí, han ocurrido estafas por, por llamadas telefónicas, haciendo pasar por un sobrino, eh, de, de pasar a buscar dinero, han ocurrido en varias eh, oportunidades eh, aquí en, en Rufino. Pero bueno, esta es la primera vez, hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía, que vuelvo a repetir, está llevando a cabo algunas algunas pericias, algunas medidas, eh, el doctor eh, Mauro Menéndez, quien lleva adelante la causa, así que bueno, también lo tenemos para, para seguir tratando, porque de alguna manera es para poder prevenir a la comunidad de cualquier tipo de, de hackeo o, o de llamada telefónica, que, que, bueno, que se lo que tienen que fijar bien eh, dónde se hacen transferencias, si llaman, eh, si se hacen pasar por un sobrino, bueno, ya sabemos todo el protocolo que, que debemos hacer para evitar caer eh, en este tipo de estafas virtuales prácticamente, ¿no? Bien, Agustín, te agradecemos eh, por estos minutos y por supuesto que este y otros temas, y está bueno dar a conocer cuál es el nuevo cuento del tío que siempre, tristemente, aparecen para tratar de evitar sí. que se, se van actualizando. Se van actualizando, sí, tremendo, tremendo aparece algo nuevo y se actualiza ¿no? aparece, siempre aparece no una trampa un hecho ahí para tratar de generar un poco de engaño y sin duda un fraude una estafa tristemente seguramente así que bueno chicos seguramente mañana eh, continuaremos bueno arranca la semana semana corta metiéndonos también un poco en la actividad política en la última semana claro. de, de definiciones eh, así como nos estaremos con, con novedades seguramente un fuerte abrazo Agustín hasta la semana En ¿eh? sí, cualquier hasta momento grande, chicos nos vemos Allí estaba desde Rufino entonces Agustín Pérez dialogando con nosotros. Rena, ¿pasamos a los datos del tiempo? Exactamente, que nos quedaba allí pendiente, así que nos ubicamos. Finalmente, Emma se concretó María. lo que se venía anticipando, que tiene que ver con la llegada de este frente frío, donde empezamos a tener mínimas y máximas algo más otoñales. La verdad que el día de hoy para mí estuvo fenomenal, quizás no estuvo tanta presencia de viento como si en el día de ayer, que al final llovió o no llovió, Emanuel, ayer. María, no llovió. No llovió, no, llovió no, un poquito. Es verdad, poquito, ca pero... cayeron ahí unos chubascos de Pasó por alto, sí, sí. Bueno, estamos eh, ingresando y creo que sí, el, el punto que nos vamos a quedar es el frente frío, porque ya en pantalla, señor director... Vamos a ver la temperatura actual, 13 grados, 5 décimas, ¿señora o señorita decimos? Señorita. Me corrigieron? Señorita, ¿no? 46% la humedad, la presión atmosférica 107.6 1.7.6 hectopascales, el viento se mantiene en calma. Eso es lo importante porque ¡qué viento! Eh, de eso no dudamos, tuvimos mucho, mucho viento, altas ráfagas en kilómetros durante el transcurso de todo este fin de semana y poquito más. Para el martes, y aquí hablamos del frío que se va ya instalando en nuestra ciudad, porque 7 grados, tan solo 7 grados para el martes, una máxima de 20, se van manteniendo todavía las máximas, estas jornadas otoñales bonitas como la de hoy, que hoy ascendió la máxima a 19, 20 grados, y ya para mañana estamos hablando de viento del sudeste, con algunas rafas, ¿eh? pero baja, es ¿eh? de 7 a 10 kilómetros por hora durante el transcurso de la mañana. Después eh, tendremos una máxima de 20 grados, cielo despejado, bueno, linda temperatura para el segundo día de la semana, ya en el miércoles, Estamos hablando de un grado más de mínima ...8 y una máxima de 20 grados... ...el día jueves mínima de 8, máxima de 22... ...así estará mayormente durante el transcurso de la semana... ...con mínimas en baja... ...y máximas que se van a sostener entre los 20 y los 22 grados... ...y mayormente tendremos presencia del viento del noreste... ...Mayo ya está entre nosotros y nos indica de que... ...el abrigo tiene que volver a aparecer... ...porque la temperatura irá descendiendo considerablemente... ...tanto durante el transcurso de las mañanas... La Madrugada y también La Noche venadense. Y nosotros vamos a seguir avanzando a la espera de poder. Ya no tenemos que esperar nada porque así nos lo confirma nuestra compañera Eli que está en los controles. Y nos vamos a ir con nuestro otro compañero periodista también llamado Agustín, pero en este caso de apellido vicio que nos lleva incluso hacia otro territorio, aún más lejos de la ciudad de Venado Tuerto. Nos vamos hacia la capital de la provincia. Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? Y desde ya en primer lugar el saludo para vos en este día también. Que sí, tal un saludo para todos allí, para, para todo el canal y para, para todos, todos quienes están, están ejerciendo el trabajo en este sí. día primero de mayo y bueno, un buen comienzo de semana. Haciendo patria dirían muchos. <risas> exactamente, exactamente. No quedó otra, hoy hay que trabajar, así que bueno, sí es esto, así nos, así nos indica la profesión, así que no quedó otra, pero bueno, con placer obviamente. Exactamente, y bueno, al menos agradecer que trabajamos de lo que hemos elegido, al menos para esta etapa de nuestra vida. Uy, y a propósito de esto, hablando de trabajar, ya nos desarrollarás los temas que has ido seleccionando, pero preguntarte por qué se va despidiendo este fin de semana, que ha sido largo, que seguramente muchos disfrutaron, que tal vez muchos también pudieron tener cierto dinero para poder aprovechar desde el ámbito turístico, gastronómico. ¿Se notó este movimiento, esta actividad, ya sea turismo de cercanía o quizás un poco más lejano en la ciudad capital de nuestra provincia? Sí, la verdad que sí, hubo muchísimo movimiento eh, de, de personas que llegaron aquí a la ciudad de Santa Fe para, para visitarla, para transcurrir algunos días. Eh, hubo muchísimo movimiento, y eso se podía observar principalmente en todo lo que es el pueblo gastronómico y también eh, algunos de los eh, museos sí, eh, atractivos que tiene la ciudad durante el día, pero en la vida nocturna de este fin de semana, la verdad que se vieron eh, casi todos los bares eh, repletos, eh, lo que son eh, los distintos eh, pubs o, o cuestiones por el estilo que eh, brindan por ahí algún espacio después de lo que suele ser la comida. Bueno, eso estaba absolutamente todo lleno aquí en la ciudad de Santa Fe, muchísima gente, eh, poca, parecería que no tanta gente se terminó yendo, pero sí vino mucha gente aquí a eh, lo que es la ciudad de Santa Fe, así que fue un fin de semana largo eh, con muchísimo movimiento aquí en la capital provincial y un clima que acompañó un sábado con temperaturas eh, bastante eh, templadas que superaron lo, los 30 grados, un domingo que hasta eh, lo que fue la siesta hizo... Eh, más de 36 grados de sensación oh. térmica Después sí cambió eh, abruptamente el clima Pero durante el viernes y sábado La verdad que estuvo espectacular para salir Y hacer actividades al aire libre Así que se nota que es, eso se, se ha disfrutado Y mucho con distintas personas Que se acercaron aquí a la ciudad de Santa Fe uh -huh. Preguntarte a vos como habitante De la ciudad capital de Santa Fe Teniendo en cuenta y muchas veces lo escuchamos Al propio ministro y secretario de turismo De la provincia de Santa Fe Al gobernador que se busca posicionar Los diferentes territorios a lo largo y a lo ancho de las 365 localidades que conforman la provincia de Santa Fe, poder generar a través de la creatividad, de las diferentes estrategias, este, esta propuesta turística. Pero vos como habitante de la ciudad capital, ¿considerás que tiene más o menos un desarrollo que está apto o se requiere, se demanda en algunos otros aspectos, algunos otros ofrecimientos y posibilidades a la hora de disfrutar? Creo que en los últimos años eh, ya viene sosteniéndose eh, un crecimiento importante, interesante en lo que tiene que ver con eh, la cuestión del de turismo aquí en la ciudad de Santa Fe. Creo que aún le queda desarrollar muchísimo más. Creo que eh, yo siempre que hablamos de estos temas, eh, suelo decir que falta quizás valorar un poco más a, a quienes vivimos acá, lo que es la ciudad de Santa Fe, una ciudad con eh, muchísima historia que podría ser explotada aún más de lo que es hoy. Digo, han ha habido hechos que son eh, sumamente importantes para lo que es, bueno, hoy estamos pasando este primero de mayo, que tiene que ver a su vez también no solamente con el Día del trabajador, sino con la sanción, la primera sanción de la Constitución Nacional y se dio aquí en la ciudad de Santa Fe ya en 1853. Y quizás no todo el mundo sabe esto, hay un museo que fue inaugurado hace algunos años que eh, es de primerísima tecnología, eh, donde te va llevando a través de eh, lo que... Por ejemplo, apariciones, no solamente videos, sino que apariciones como si eh, estuviese una persona caminando por distintos lugares. Es un museo, la verdad, que es sumamente interesante. Pero más allá de esto, eh, falta quizás un poco de explotación en cuanto a lo turístico eh, del sector de las islas. Eh, más allá de esto, también el sector gastronómico, si bien viene creciendo, quizás también podría eh, aún mejorar en cuanto a sus prestaciones y eh, distintos lugares que, que son característicos, pero que por ahí no tienen la infraestructura que sí tienen otros sectores eh, de la República Argentina. Y quizás falta un poco también de marketing, ¿no? de creérsela un poco más, como suele decirse, eh, que, que por ahí eso ha aprovechado otras provincias como Córdoba y y otros lugares, pero sí, eh, realmente ha, cre ha crecido mucho. De hecho, eh, hace algunos días atrás, eh, para ponerle algunos números, salió y compara el enero del 2023 con el enero del 2022. Y no recuerdo puntualmente el número, pero era algo así entre 26% o 22%. De más tu, o sea, llegaron más de 26% de turistas que lo que fue en el 2022, es decir que se viene sosteniendo un crecimiento de llegada de eh, turistas aquí a la ciudad de Santa Fe, pero obviamente que siempre falta y creo que, que hay mucho por, por mejorar, sin embargo, se viene creciendo en este sentido. Bien. Agustín, el gusto de saludarte, quería consultarte, bueno, qué novedades tenés sobre la apertura también de las sesiones y por supuesto también como nos dejaba planteado, eh, su tocayo. Agustín, hace unos minutos desde Rufino, donde indicaba que esto es una semana clave, donde los candidatos van a comenzar a mostrarse, a darse a conocer. En este aspecto, ¿qué podés eh, contarnos sobre este panorama? Sí, hoy fue una jornada larga para quienes cubrimos todo lo que tiene que ver con la cuestión política, porque, bueno, cerca de las nueve horas, un ratito antes, empezó a haber movimiento allí en la legislatura, en lo que es el casco histórico de aquí, de la ciudad de Santa Fe. Empezó a haber movimiento y poco a poco se fue acercando parte de lo que es la militancia, pero a su vez también distintos eh, políticos y políticas de diferentes sectores, para que alrededor de las once de la mañana, unos minutitos más, llegara ya el discurso del gobernador eh, Perotti, que duró eh, casi... Tres horas, orillando las tres horas, fue la duración que tuvo este discurso del gobernador eh, Perotti, el último de su gestión para abrir lo que son el periodo de sesiones ordinarias. Eh, después teníamos acceso a lo que fue justamente esta alocución, lo, sus papeles, y marcaban más de 120 páginas, así que fue eh, un repaso básicamente de toda su gestión. Eh, marcando mucho, mucho, haciendo mucho énfasis en lo que tiene que ver con las obras indicando que hay más de 2000 obras que ya se, eh, se realizaron y algunas de ellas se están realizando en este momento, puntualizando en otras que eh, están proyectadas, que ya se están licitando. Eh, bueno, en eso eh, giró eh, en, sobre ese eje fue eh, lo que giró la, la locución del gobernador Omar Perotti y haciendo un repaso de toda su gestión pero marcando estos puntos como principales, lo que tiene que ver con la producción, eh, la gestión, el empleo, en distintos puntos, eh, las cuestiones relacionadas a la educación, la salud. Mejoró la infraestructura en esto, pero a su vez también marcando los acueductos, lo que tiene que ver con eh, los distintos eh, gaso gasoductos que se están realizando aquí en toda la provincia. Tocando también el tema de seguridad, eh, mencionando las inversiones. Bueno, algunos eh, se puede decir palitos eh, a la oposición o lo que dejó el gobierno anterior que eh, era del Frente Progresista, pero a su vez también eh, indicó que hay eh, un, un piso más alto en cuanto a la infraestructura que va a dejar eh, su gobierno, bueno, en eso giró eh, el discurso de Omar Perotti, que reitero duró casi tres horas, un discurso extenso, mucho menos bélico que quizás otros, eh, a pesar de que estamos en eh, un año de campaña electoral, pero bueno, esos fueron algunos de los puntos que fue repasando el gobernador Omar Perotti, si les parece, y es que está disponible, podemos escuchar un fragmento eh, y algo de lo que dejó justamente esta jornada del primero de mayo aquí en la legislatura de Santa Fe. Muy bien. Bien, eh, toda, eh, tenemos un, un ratito más, eh, Agustín, para, para poder ver el video, ¿sí? un momento va a estar. Bueno, no hay problema, no hay problema. Podemos, a, podemos agregar simplemente que, a su vez, eh, anunció que va a mandar un proyecto que tiene que ver con la emergencia en materia de consumos problemáticos y adicciones, eh, un proyecto que tiene que ver con el Código de Protección a los Consumidores y también un proyecto de ley de autonomía municipal, algo que habló mucho en estos años, eh, no solamente Perotti, sino... Eh, gran parte de su gabinete. A su vez también va a insistir con el Código Procesal Penal y Juvenil que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores y volverá a remitir tres proyectos. Uno del Código Procesal Civil y Comercial, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a su vez también eh, la ley que tiene que ver con el Registro Público de Comercio. Así que esos puntos relacionados a lo que tiene que ver con la legislatura en concreto, después de lo que fue un minucioso repaso de eh, parte de su gestión en cuanto a obras, en cuanto a infraestructura, en cuanto a políticas públicas como la billetera Santa Fe, el boleto educativo gratuito. Bueno, eh, fue un repaso, la verdad que muy detallado respecto a lo que fueron estos eh, ya un poco más de tres años de gestión que lleva Perotti, a la salida obviamente las, los distintos bloques de la oposición eh, manifestaron su eh, rechazo a alguno de los dichos, sus diferencias eh, los aliados a Perotti y su mesa más cercana obviamente defendieron eh, lo que mencionó el propio gobernador, así que bueno, fue una jornada como es habitual aquí en cada primero de mayo con eh, mucha, mucho movimiento político y la presencia de diferentes actores y actrices importantes de la política de Santa Fe que se acercaron para escuchar eh, justamente este discurso de Perotti que duró casi tres horas. Bien. Auguste, agradecemos como siempre y por supuesto ya tendremos el material para compartirlo en la continuidad de Noticias en HD. Gracias como siempre por traer toda la información y desde ya te decimos hasta pronto. Quedamos en contacto y buena semana para todos allí. Nos vemos. Igualmente, gracias. Nos vemos. Así pasaba el periodista Agustín Vicio desde la capital de la provincia de Santa Fe. Nosotros vamos con la próxima entrevista porque ya están los invitados de esta noche aquí en los estudios del a quienes ya comenzamos a agradecerles por acercarse en este día especial. Y con esta nota nos vamos a ir hacia uno de los barrios de la ciudad de Venado Tuerto, precisamente barrio Favaloro, donde también se están dando diferentes situaciones delictivas, de inseguridad y donde van a ser los propios vecinos. ...quienes informen en este caso al respecto lo que está sucediendo en este sector de la ciudad de Venado Tuerto... ...que ya no sabemos si decir sorpresivamente o si decir sucedió algo insólito... ...porque la verdad es que venimos teniendo hechos de robos, de delincuencia, de inseguridad... ...cada cual con su característica, por eso ya nada quizás nos asombra... ...pero en este caso particular un vecino logró colocar la tranquera correspondiente para poder obtener mayor seguridad... Y en la noche, en la madrugada precisamente del sábado, del viernes para el sábado se encuentra con que le desmantelaron y la tranquera ya no estaba. Seguramente en imágenes vamos a ver cómo era el antes, cómo fue el después, pero a propósito de esto los propios vecinos van a describir que el barrio Favaloro, quizás si lo conocen y si no lo van a entender, es un barrio donde se dan terrenos tal vez de, de grandes magnitudes, donde son quintas, donde tal vez no se da una cercanía entre los vecinos, aunque esto no asegura nada porque sabemos que en diferentes barrios de la ciudad, por más que haya una casa pegada a la otra, los hechos delictivos están sucediendo incluso mientras la familia que habita allí está durmiendo. Pero vamos a enterarnos en el barrio Favaloro de la ciudad de Venado Tuerto qué es lo que sucedía el pasado viernes, madrugada del sábado, como así también cuál es la situación que han tenido, las diferentes charlas que han solicitado con los diferentes sectores estatales, gubernamentales, también pertenecientes al ámbito de la seguridad, como así también poder colocar herramientas como iluminación que buscan o intentan generar cierta seguridad. Estoy en el barrio Favaloro, en la esquina de Ingeniero Miguel Lifchi y Chaco, eh, a una cuadra de Avenida Santa Fe. Eh, se, se reiteraron varios robos en, en, en el último tiempo y, bueno, los vecinos obviamente están este, más preocupados. Estoy con Evangelina. Eh, con Mauricio, que son de la comisión, eh, y que están bueno trabajando en, en pos de tener un poco más de seguridad y de más de, más tranquilidad. Eh, evangelia bueno, comentame qué fue lo que pasó en, en el último tiempo, en la última semana, eh, acá muy cerquita, 50, 60 metros, eh, con el tema de una tranquera, eh, sí. y, y, y, la, y la serie, y la serie de robos que van teniendo. Exacto, bueno, buen, días. Día, buen día, buen día. Eh, bueno, eh, yo soy la presidenta del barrio Favaloro, hace el mes de diciembre, y bueno, con la nueva comisión que hemos integrado, eh, hemos empezado a hacer varias gestiones, los cuales siempre fue una de las prioritarias el tema de la seguridad. Uh -huh. Porque desde que empezamos, en el mes de diciembre, hubo una seguidilla de, de hechos eh, medios esporádicos, pero hechos al fin, de robos, que por suerte eran el ingreso de viviendas de fin de semana donde no había gente... Eh, luego a otro vecino que estaba construyendo y lo robaron una gran cantidad de herramientas uh -huh. eh, en, en quintas de alquiler también se, se ingresaban para sacar alguna bomba Gua ante todos esos hechos nosotros preocupados tenemos un grupo de, de WhatsApp del barrio decidimos alertarnos y bueno, apenas asumimos tuvimos eh, una reunión con el doctor Maidana luego con el con policía, luego con el intendente, uh -huh. los cuales siempre tuvimos apoyo de ellos, que hubo una predisposición muy digamos. buena predisposición pero bueno, hemos puesto carteles que, como para, uh -huh. ta, para tratar de persuadir un poco a los, a los delincuentes de que estábamos, que es verdad estamos conectados directamente con la policía uh -huh. Uh -huh. y bueno, el sábado me avisa un vecino eh, que tiene un un acá en calle Miguel entre Chaco y Santa Fe viene a mitad de cuadra, uh -huh. donde antes había una huerta, ahora hay un, una casa um, deshabitada. Uh -huh. Que bueno, que, le, que el vecino de al lado le había avisado que le habían llevado prácticamente toda la tranquera y los laterales. Uh -huh. Entonces, bueno. Eso bueno. fue un trabajo que demandó mucho tiempo, con mucho una, logi con una sí, logística. Nosotros, sí. Claro, y el dueño Mucha, también. Él, cree muchas que personas sí. también, muchas personas, un vehículo importante para llevarlo. la sí. tranquera de 7 metros, son una tranquera doble, más o menos de 6-7 metros. ¿no? Sí. Con sus laterales y pesada, material uh -huh. pesado Claro, uh -huh. es más, él, como ya estaba cansado de que le robaran Porque empezaron a llevarle los ladrillos de la casa, las chapas, los cables, el piso Él decidió, como está limpiando, y eh, dijo, bueno, ponemos la tranquera y pongo el alambrado Hacía 20 días lo había puesto y, y bueno, nos encontramos con eso, preocupados porque a Miguel Leche logramos, que gracias también a, a la cooperativa, logramos iluminarla, está toda iluminada. Los primeros 100 metros. Los primeros 100 metros, pero a pesar de eso se ve que... Pero sí. creemos que fue algo bien preparado, organizado, sí, sí, sí, sí. porque no fue un, uh -huh. un robo así. Lo, lo, lo que me contaba es que también esta zona de la ciudad es una vía de escape para cualquier lado, digamos cualquiera que puede cometer algún robo. Sí, sí porque tenés acá, tenés la ruta acá nomás, tenés, que salir por porque por, en hasta por la calle ancha y no nomás tenés la ruta, o si no tenés para el, uh -huh. O sea, tenés mucha vía de escape. Uh -huh. Sí, es un barrio donde actualmente eh, vive mucha gente permanente, y también hay muchas quintas eh, que se alquilan, eh, pero bueno, eh, y otra característica que tiene el barrio es que tiene zonas pobladas, después zonas despobladas, entonces bueno, tiene esa cuestión. Pero bueno, evidentemente esto sigue pasando, a nosotros no nos preocupa, yo me puse en contacto directamente con la policía, eh, con el intendente, nos, uh -huh. lo habíamos pues, con la, la, la comisión gestionamos la incorporación de cámaras de seguridad en el barrio, las que se puedan, uh -huh. Así que bueno, el intendente me había prometido colocar de acuerdo los las instalaciones y los medios que se puedan, porque también es un barrio que hay muy pocos servicios, no tenemos internet solamente satelital. Claro. y tal. Entonces bueno, cuando yo el sábado lo llamé, eh, él se puso a disposición y me dijo que iba a tratar de acelerar, yo le exigí de acelerar el tema de la incorporación de las cámaras, uh -huh. como para por lo menos tener una herramienta más para... Uh -huh para tener el cuidado del barrio. Uh -huh. Por eso me decías que eh, esto que fue a la madrugada como lo contaba sí, Celina, la persona, eh, que per, sí. sí, pero también a plena luz del día muy cerca de tu casa sí, acá también en, robaron. Pero ¿no? en frente a ancho que estaba en construcción también le robaron una importante cantidad de en dinero, cierto, en, en, en herramientas de trabajo.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 Hay más noticias en HD Edición Central y tenemos invitados en los estudios. Sí, señor director, es así. Eh, tenemos artistas, influencers, reina entre nosotros. Está Martina Aranzavia y también Fernanda Ávila. Vamos a conocer su historia de vida porque bueno, es un lujo que estén pasando en este recorrido por la ciudad de Venado Tuerto. Y seguramente en cada viaje, en cada encuentro, en cada experiencia surge mucho para contar y compartir. Gracias por estar con nosotros Martín Fernanda, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias Muchísimas invitación. gracias. Bueno, siempre lo decimos, es más de fuera de ahí hablamos, que en cada lugar donde van llevan humor, esas ganas, esa motivación, esa alegría y el proyecto Humordo Viajero, ¿hace cuánto que inició? En pandemia. En pandemia, nosotros tenemos un colectivo, compramos el colectivo en septiembre, agosto, septiembre uh -huh. de 2020. Y bueno, lo hicimos todo con nuestras manos, tardamos casi dos años en armarlo y en salir el viaje, empezar el viaje. Lo compramos todo todo con asientos, todo lo desarmamos nosotros, lo, lo hicimos todo, todo, todo, todo. Con Era un colectivo escolar. Uh -huh. Ah, bien, bien. Y lo fueron reformando completamente y esto te, te habrá llevado un gasto importante. Digo, ¿Cómo fue apareciendo el recurso? Por eso ¿no? tardamos tanto tiempo, porque si hubiésemos tenido el dinero la mandábamos a una fábrica y en tres meses nos la deshicimos de todo lo que había en casa también nos deshicimos de claro. muebles, adorno, ladera, todo. cocina, lavarropa, auto, todo, todo se fue todo y, y trabajábamos, comprábamos madera, trabajábamos, comprábamos tornillos y así fin de semana durante la semana trabajábamos y los fines de semana trabajábamos en el colectivo porque te decía era un colectivo escolar y tenía los asientos tuvimos que pelarlo todo, o sea el techo, el piso, todo, todo, todo, todo de cero antes de ser nómades, si los podemos llamar así, sí. ¿dónde vivían? ¿En qué territorio? ¿En qué lugar de nuestra Argentina? Vos te convirtes. Vivíamos en Buenos Aires, Zona uh -huh. Sur, en Quilmes, en Varela. Yo soy de Quilmes y ya de Varela. Estábamos viviendo en Varela últimamente. Bien. Y armamos el colectivo todo en Wilde, en la casa de un amigo, en la puerta de la casa de un amigo. Uh -huh. Y por otro lado preguntarles cómo era su vida antes de poder concretar el inicio de este viaje. Ahí está. Qué lindo, qué buena pregunta. Teníamos una vida bueno, rutinaria, una vida rutinaria de trabajo, de, de juntar dinero para cambiar el auto, de cumplir un horario, como todo ser humano viviente. Un trabajo común y corriente, digamos, eh, <coughs> sí, de, de obligaciones, de Claro, de querer juntar plata para, para hacer un montón de cambios en tu vida y, y progresar como quiere todo el mundo, pero hasta que... Eh, nos caímos la bañera, nos golpeamos la cabeza y dijimos, no, chao, ya está, basta. Todo no esto. Es. Chao. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que comenzaron a sentir esa necesidad, a idealizarlo, proyectarlo y luego finalmente concretarlo? ¿Cómo se empezó a gestar esa idea? ¡Ay, qué lindas fotos! Dos, dos años, uh -huh. dos años llevó todo esto. En Realizar el sueño dos años, hasta que llegó el día 10 de junio... ...que terminamos con todo, todo, todo... Eh, ...probamos lo que era paneles solares... ...6 de la tarde arrancamos y salimos a la ruta... ...a, a vivir lo que habíamos soñado durante dos años... ...y a realizarlo, y acá estamos... Uh -huh. ...ya pasó casi, un casi, casi un año. Y, y bueno, digo, qué experiencia... ...porque también es dejar todo, absolutamente todo... ...y empezar a vivir este sueño... ...y este sueño se iba planificando como pareja desde hace tiempo... Eh, cuando se empezaron a, a hablar, ¿no es cierto? Tengo conocimiento de que vos, Fer, estás mucho trabajando en la pro, en, con la producción, ¿no es cierto? Porque sí. estás detrás. Pero aquí al señor lo hemos visto, le veo cara muy familiar de la televisión, él me indicará mejor eh, de algunos episodios de, de programas. Y trabajé, sí, empecé en el 2008 en sin codificar, estuve un año en mm. sin codificar, estábamos domingo por medio, yo tenía un dúo humorístico. Eh, después pasé, eh, mientras tanto estaba haciendo cámaras ocultas para Tinelli, que estuve, no sé, 20, 30 cámaras. Y nada, después con Margotana, con Diego Pérez, con Johnny Allen, en Hora de Reír, en la cocina del show y en canales de. que es argentinísima, en, en muchos canales, y también haciendo fiestas privadas, boliches, los boliches de Palermo, donde no van los artistas, Meranto, sí. Inc. Y en todo eso lugar. eso ya formaba parte antes de que comiences con, con el colectivo o lo comenzaste a gestar o lo liberaste una vez que comenzó este viaje. Eh, no, no, no. O sea, yo empecé con esto en el 2006 y Ajá. con el humor, con el dúo humorístico terminé cuando me fui de viaje. O sea, Ajá. de hecho yo estaba trabajando en Pasión de Sábado y terminé el contrato y... No renové nada, no, no seguí, uh -huh. Me, no, dijimos, no, no vamos a viajar. Fernanda sigue? dejó antes que yo, Fernanda estaba con la producción, con la dirección sí. de una obra, terminó la obra y no, no siguió más. ¿Y el humor sigue siendo parte hoy de tu vida de alguna forma? Sí, sí, yo sigo haciendo música, humor y nos seguimos. Yo creo que es algo que no voy a poder dejar nunca. Eh, primero porque es lo que nos ayuda a nosotros a solventar parte... De, de, nuestro, de nuestro viaje lo solventamos con el humor y con la música. Otra parte con, con la locución de Fernanda, que Fernanda eh, trabajó con la locución, con la radio muchos años y todavía lo sigue haciendo. Digo, es llamativo esto de dejar todo, ¿no es cierto? Porque por ahí el interior, digamos, en cierto modo, mira, ¿no es cierto?, a, a Buenos Aires, dice, quiero alcanzar allá, llegar allá. Y ustedes estando ahí dijeron, basta esta rutina hagamos un giro de 360 grados y lo hicieron y lo están haciendo y se arrepienten o no? No, todos los días pensamos de que ningún día es igual a otro, o sea todos los días que nos despertamos agradecemos estar vivos y poder vivir esta vida que decidimos tener y la verdad que no, no nos arrepentimos porque en la ruta vamos conociendo muchísima gente eh, nos vamos haciendo muchas amistades, otros viajeros, gente con, con otras vidas que tomaron nuestra misma decisión de viajar y, y decir qué loco porque desde otro plano, desde otra manera de pensar, desde otros trabajos hemos conocido gerentes de bancos, abogados como fue de abogados que han pateado el tablero con gente nosotros. que ha dejado una gerencia para seguir a vivir <risas> y vivir esta vida, ¿no? y hacer esto que estamos haciendo y vamos entrando a ciudades donde nos, encontraron con, nos encontramos con seguidores eh, de nuestras redes o más de YouTube, nosotros en nuestro canal de YouTube subimos contenido todas las semanas y además acá en Venado Tuerto ha venido gente a visitarnos que nosotros estamos parando ahí y vieron el colectivo y pararon a saludarnos, a compartir un mate, a charlar. ¿Y cómo ha surgido sí. bajo el nombre de Humordo? ¿Esto ya existía o fue una elaboración y nació precisamente para esta propuesta viajera? <coughs> <coughs> Se cambió el nombre, era Humordo Show antes. Ah. Se cambió ahora a un mordo show y se pasó a un mordo viajero para no perderle identidad porque claro. en Instagram ya veníamos con... Sí, tienen no, a... Ya teníamos nuestro público. Ya teníamos nuestro público en Instagram. Tienen cerca de 50.000 seguidores, así que ya tienen su faltan así. un poquitito, un poquitito. Sí, en, en varias redes, así tenemos ya... En todas las redes tenemos el mismo nombre. En TikTok también estamos bastante bien. En YouTube y en, en, tenemos grupos de rodanteros que nosotros somos los dueños de nosotros y esos grupos también son abultados 85 mil 90 mil otro y así cómo es esta red cuando llegan a un lugar ya saben dónde ir o bueno se forman mayormente las amistades los contactos o es una red tan grande que podemos decir tranquilamente ya se pueden movilizar por distintos lugares que saben que alguien los va a recibir sí. y hay de todo un poco hay un Depende, poco de eso a veces Vamos viendo otros viajeros de que, que los cuales tenemos contacto y le decimos, che, estamos llegando a Cafallate, ¿dónde pararon ustedes? Porque sabemos que pararon en tal lado, claro. entonces nos vamos pasando contactos. Sí. O a veces depende el criterio, porque nosotros tenemos un colectivo, que no es una camioneta quizás que podemos parar en una plaza y sabes que te sacan, eh, nos ha pasado de que ha venido la policía a las 11 de la noche a golpearnos, a decir, nos chicos no pueden estar acá y tener que irnos de una ciudad a la medianoche eh, o que le ha pasado a otra gente, pero siempre es teniendo un criterio de decir, bueno, nosotros tenemos este tamaño, no podemos claro. parar en un lugar donde claro. sabemos que vamos a incomodar. Pero hasta ahora pudimos parar y conocer, fuimos hasta el norte, venimos bajando de Humahuaca, y la verdad que nunca tuvimos problemas salvo eso que. No tenés el... problema. hay algunos lugares que caemos, como caímos acá, y fuimos bien, muy, muy bien recibidos por Venado Tuerto. Porque sí. hay ciudades y ciudades. Hay uh -huh. ciudades que vos entrás y energéticamente es como que decís, no, no encuentro sí, sí. la vibra. Y así como llegamos a la plaza, pegamos una vuelta. Y nos vamos. Un besito a todos y nos vamos. Uh -huh. Hay ciudades en las cuales te dicen, por ejemplo che, van a estar llegando a Cafallate, cuando vengan a Cafayate avisame. estamos yendo para Cafallate, avisamos y en Cafayate te espera una persona que es seguidor tuyo y te, te ayuda, te invita, compartimos, eh, nada, es lindo, ahora por ejemplo vamos de acá para Colón, para Colón, ciudad de Buenos Aires, ya provincia de Buenos Aires, y ahí ya por ejemplo ya nos escribieron, la gente que vio un vivo tiktok es de allá, ya no se sí. están esperando. O si pasan por pergamino los esperamos, si pasan... siempre va pasando eso. Y de esta forma, si bien ustedes se liberaron de esa estructura de lo cotidiano, ¿quizás tienen algún rumbo que van marcando o en el inicio eso sucedió? ¿O cómo se va marcando la ruta? Porque de alguna forma llega a eso de decir, bueno... Bueno, cuando salimos teníamos un par de cosas que sabíamos que queríamos hacer. Primero salimos en junio y dijimos, bueno, en febrero tenemos que ir a vivir el carnaval de Tilcara. Que era algo que nosotros siempre queríamos hacer, pero por cuestiones de trabajo. Yo siempre tenía temporadas de trabajo en la costa o en teatros. Entonces era como que siempre veía en redes que la gente lo estaba viviendo y yo decía, ¿por qué no puedo vivir? Entonces dijimos, bueno, sí o sí tenemos que llegar en febrero al carnaval. También queríamos subir el, el Cerro Uritorco en Córdoba, lo hicimos. Queríamos vivir una noche de cuarteto en Córdoba, la vivimos. Eh, y cosas así. Ahora tenemos que ir sí o sí de nuevo a Buenos Aires, porque bueno sí. nuestro colectivo lleva un registro profesional y se renueva cada un año. Tenemos Entonces, que conseguir dos gomas sí o sí, porque tenemos... Estamos ahí en búsqueda de... Uh -huh. dos y nuevos. vamos a ir, eh, una vez que terminemos esto, vamos a irnos para... Puerto Madryn a ver las ballenas. Entonces, ese es el otro punto. O sea, sabemos que ese es el punto, pero no sabemos qué lugares bueno, vamos primero. a ir en el medio, qué claro. gente, cuánto vamos a estar en cada lado. Trazamos una línea y en esa línea que trazamos el punto, todo puede que pasar. llegamos entre ese, desde donde estamos al punto a llegar, pueden pasar un montón de cosas. Y nada, eso es lo lindo. ¿Cómo es esto también de ir acompañado todo por las redes, que recién hablaron de esto, pero ir registrando, haciendo videos, porque también es otro público importante que está detrás? Sí. Sí. Uh -huh. Eh, y nada, ir retratando todo, lo retratamos en YouTube, porque también nos queda el recuerdo. Nosotros, hoy por hoy nosotros muchas veces miramos nuestros videos viejos. De cuando y, estábamos armando la casa y decíamos, no, no podemos querer de verlo vacío y ver ahora cómo es nuestra casa, cómo vivimos. No. Y la gente también es como que ya te conoce porque te preguntan, nosotros tenemos una perra que se llama Aria y por ahí, ¿y dónde está Aria? Y es como que te conocen cuando te, nos ha pasado de gente que se ha puesto a llorar cuando nos vio y nosotros no lo podíamos creer. Porque... Claro, porque la gente comparte tanto y te ven en una pantalla que para vos sos, ellos, sos un personaje, para como nosotros somos payasos, somos de estar hinchando todo el día, gracioso. Y eso también lo hacemos los videos. ¿no? Mostramos que... nuestra vida real, digamos. Entonces la gente se engancha con vos y te quiere conocer. Cuando te quiere conocer, quiere subir al colectivo, quiere mirar cómo vivís. Eh, entonces es raro encontrarse con alguien que sabe todo lo que te pasó en el camino y vos no se lo contaste. Claro. ¿Entendés? Eh, es raro. Y de esta forma, una vez que llegan a los diferentes territorios, ustedes hoy bien marcaban que cada uno también va teniendo su trabajo en este recorrido que van haciendo, que tiene que ver con el humor, con la locución, con el teatro. Aquí en Venado Tuerto, hace cuántos días primero que están acá? Dos, tres días. El jueves, sí. sí, vinimos a pasar el fin de semana largo. Sí, el viernes, y festejar el, el día. Feliz día del trabajador. Feliz día del trabajador feliz a todos. Feliz día, feliz día. Y de esta manera, aquí en Venado Tuerto han podido estrechar algún lazo, alguna creatividad para estar en un ámbito público, en algún ámbito privado. Tendremos por ahí la posibilidad de disfrutar de ustedes también en algún otro contexto. Obvio, mañana. Mañana a la mañana vamos a estar en el festejo. ...de los 10 años de la radio... Sí. Eh, ...ahí en... ...en, en, en el de playón, ferro, en el sí. playón de, de ferroviario... ...ahí en Sarmiento y Juan Beljusto... ...a partir de las 9, 9, de, la 9 mañana, de la mañana... ...así que los vamos a invitar a todos los que quieran acercarse... ...venir, pedir una canción... ...contar algo... Eh, vamos ...preguntarnos a ahí, algo... ...porque hay, quizá hay mucha gente que, nuestra que, casa. Que, que quiere... estar en nuestra casa ahí... Eh, gente que quizá tiene la idea o las ganas... ...o la ilusión de viajar... Eh, ...de venir a festejar los 10 años de la radio municipal que es algo muy importante y nosotros nos queremos quedar a festejarlo porque eh, la gente de la radio ha sido muy nos amable con nosotros. Muy bien, muy bien. Y nada, Así que a partir de las 9 de la mañana vamos a estar ahí, se pueden acercar, pueden ver nuestra casa, pueden charlar un rato entonces, con nosotros. Nosotros les contamos todo lo que hacemos. Sí, todo. La, la, la, la, la, la guitarra. Invitadísimos. Todo, todo, todo, todo, todo. todo. ¿Qué sienten hoy? ¿Cómo está su alma hoy, habiendo oh. logrado esto y habiendo <risa> vivido esto? Que por supuesto es un construir, como ustedes decían, en el día a día hay habilitaciones, reglamentos, normativas que cumplir, ya establecidas respecto mm -hmm. al vehículo quizás o en esto, llegan a cada territorio y cada territorio, por más que esté en un mismo país según cada provincia, según cada sector, tiene también sus cuestiones pero ¿cómo se sienten hoy ustedes de poder vivir esto que finalmente desearon? Primero las leyes están para respetarse y después hay que tener todo en orden. Nosotros tenemos todo lo que es el vehículo, papelerío, hasta el matafuego, te digo, que tengo al día. Hay que, que, que estar bien para circular tranquilo nada más. Uh -huh. Y después creo que, lo hablamos siempre, una vez por semana con Fer lo hablamos, que es el hecho de sentirnos, es raro lo que te decía, ¿no? pero sentirnos demasiado felices. Uh -huh. Y el sentirte demasiado feliz atrae más felicidad. Nosotros las cosas negativas, por ejemplo, te puedo decir, a nosotros se nos rompió el colectivo en el medio de una montaña en Tucumán, a casi mil metros de altura. Eso me estaba asombrando. ¿Cómo hicieron para andar por aquellos lados en colectivo? Siendo que son bastante jugados los alturas Lo local, todos los lugares andaban a más de cuatro mil metros de altura. Aprendés, aprendés a manejarlo, aprendés. Fernanda sabe perfectamente con qué cambio subir una montaña. Sabemos todos. Somos un equipo. Somos un equipo. Somos un equipo. Nosotros un equipo. dos. El 95% de las cosas eh, somos un equipo, trabajamos de a dos, no podemos hacer uno solo. De hecho, cuando uno de los dos está solo, eh, che, tenés que estar acá, no puedo, venite mm -hmm. o, te, o nos consultamos casi todo. Eh, es como estar rengo si no está uno. Exacto. Exacto, si nosotros dos somos un equipo, nos manejamos en, en bloque. 24-7 juntos No nos queda otra Decí no que dentro hora. de todo un grande el espacio porque Por <ríe> claro. No, pero vos sabés que es muy raro Lo que yo te voy a decir, ¿no es cierto? Pero no es que estar todo, estar todo el día juntos no, no. Pero yo si no estoy con ella Quizás eh, tenemos como Tenemos el mismo humor, el mismo código sí, bueno. Entonces es lo mismo que vos decís Si tuviera mi amigo acá Yo siempre digo, si tuviéramos con claro. Fer acá entonces, yo Amigo. si quiero disfrutar algo con alguien, lo quiero disfrutar con ella. Porque con otra persona quizás no me hallo. No tenemos el mismo humor, somos bastante ácidos. Somos, <risa> eh, ella, por ejemplo, como te dijo recién, ella es la que piensa, la que arma y yo soy el que ejecuto. Claro. Entonces, somos un equipo. ¿no? ¿Y hace cuántos años que están como equipo? Uh -huh. Más allá de ser viajeros y demás. ¿Hace cuántos año, años? Casi es que se... 13 años. Casi este año 13, años en 13 años pareja, en pareja. Uh -huh. Trabajando juntos hace siete años más, más o menos, del 2015 nos dedicamos a trabajar mucho más juntos porque cuando hace en el 2015 ella empezó a ser directora del, del dúo humorístico uh -huh. empezamos a trabajar como como equipo más y, y más en lo laboral ella tenía su trabajo en la radio en la tele en el teatro todo más todo lo mío y ahora cómo se proyectan cuáles son esos anhelos esos deseos que aún quedan por concretar porque bien decían que son felices, que seguro tienen mucha gratitud, mucha satisfacción, mm. pero también somos sujetos de deseo. Y más allá de lo material, quizás ustedes tienen ese deseo de experimentar otras cuestiones que ustedes solitos se van a ir generando esa eh, vivencia. Yo creo también. que hoy por hoy queremos recorrer todo nuestro país. Tenemos un país maravilloso, una gente cálida por todos lados. Eh, queremos recorrer y conocer cada rincón, cada provincia, siempre, bueno, volviendo a nuestros seguidores, siempre nos dicen, vengan a Mendoza, vengan a Catamarca, y es como que las ansias nos ganan, pero es como que a veces tenemos que decir, bueno, pensemos en el hoy, en donde estamos, y, y ir paso a paso, ¿no? Porque... De eso se trata, ir disfrutando y estando en el, hoy, en el hoy. Si hablamos de problemas, bueno, todos tenemos problemas. Todos Pero bueno, aprendimos un poco a dejar de lado un poco la, la, la mirada del otro, el que dirán. Eh, muchas veces cuando empezamos y le dijimos a nuestros amigos o a nuestros familiares sabíamos que entre ellos decían, che, viste lo que van a hacer, están re locos, eh, ¿sabés cuándo se van a ir? ¿No y hoy por hoy nos dicen, no, lo felicitamos, porque realmente lo hicimos, porque teníamos la convicción y el <coughs> deseo y las ganas de cumplir este sueldo. Lo más difícil de salir a viajar, eh, muchas veces yo tengo un amigo que me supo decir, yo si el 5 de cada mes no tengo mi sueldo me puedo llegar a volver loco, me dice. <coughs> ¿Cómo, cómo, van, ¿Cómo van a hacer Me dice. Nosotros salimos de Buenos Aires el año pasado, el 10 de junio, con mil pesos en el bolsillo y el tanque lleno de gasoil. O sea, llegamos a San Nicolás y hubo que trabajar. Y porque mucha gente por ahí se piensa, no, ustedes tienen un motorhome, son millonarios, ¿cómo hacen para vivir así? Y nosotros tratamos de decirles que, que, que es un sueño, que lo estamos cumpliendo y que así sea, no sé, tocar el piano, plantar un árbol, si vos tenés un sueño... Eh, tenés que cumplirlo, tenés que ir por, por ese sueño. La rutina te mata, el estrés te mata, y hoy nos despertamos, hoy estamos vivos, y mañana no sabemos. Eso fue lo que nos pasó con el clic de la pandemia, falleció muchas mucha familias, muchos amigos, y dijimos, loco, lo que nos llevamos es lo que vivimos, entonces hay que vivir, hay que vivir". vivimos todos los días, mañana nos vamos a levantar festejando, por ejemplo. Mañana nos levantamos festejando, el cumpleaños de la radio y vamos a estar contentos, a la tarde vamos a acomodar todo, porque ya el miércoles a la mañana hay que salir, eh, vamos a rezar de que salga todo bien, con la goma que tenemos, hay una gomita que está más o menos ahí, pero bueno, ya la vamos a conseguir, el, el, el universo nos va a proveer de todo lo que nos haga falta. Bueno, están en la explanada del ferrocarril, eh, para aquel que, que por ahí dice, porque también es bueno una mano solidaria, eh, aquel que dice, che, quiero ayudar, quiero porque me, me apasiona este proyecto, este viaje que están haciendo y bueno, en el explanado de ferrocarril charlan aquel eh, que dice quiero darles una mano para que viajen tranquilos para que lleguen a destino de la mejor calidad posible ahí pueden darles una mano ¿Quería mostrar una foto porque también hay una personita? No, pero hay alguien que también se suma al viaje y mira, ahí está, ella. Es? Ah. Ella es Aria, ella es nuestra perra. ¿Cuál es la historia de ella? ella se suma al equipo? Eh, ella se sumó en pandemia también. Antes de que saliera todos estos bueno. años. Ella tenía 30 días, cumplió sus 3 años ah. hace muy poquito. Y está acostumbrada, vive con nosotros y, y todo el mundo y, ya la conoce, es claro, un personaje, es un personaje más. Es un personaje que está muy, muy habituado a, a su De casa, país, a ¿no? su lugar, es muy cariñosa. Y ya es escucha muy el obediente. freno del colectivo, el del aire, y ya está desesperada por bajar. Vamos a bajar o sea, claro. a ella le encanta conocer los lugares nuevos y es una fiel compañera, uh -huh. una fiel compañera. Bueno, ahí está viajando ella también, hermosa, ¿eh? Hermosa. hermosa dinámica, activa, <ríe> viajera apasionada. Una, una última pregunta de mi parte, es ¿cómo sí, ven el país actualmente? Llevan ustedes una pila de energía buenísima, ¿pero cómo ven con la, la realidad que estamos viviendo actualmente? La realidad la vemos con siete días de atraso siempre, porque como... La vemos la, cuando vamos a cargar combustible. Cuando vamos ¿no? a cargar combustible, <risa> Eso es... o cuando te escribe algún familiar, algún amigo, te dice, ¡ay, viste! ¿Viste? ¿Viste por ahí medio estamos un poco colgados, ¿sabes? Oh, no sabemos en qué día vivimos, en qué... a veces nos pasa que estamos desorientados, pero siempre estamos, porque obviamente tenemos que vivir, comer, ir al mercado, tenemos que cargar combustible, y mire, les voy a decir una cosa, cuando nosotros compramos el colectivo, el litro de gasoil estaba a 64 pesos y hoy está 234. Hay una realidad, Entonces, nos imagínense... pone triste, nos claro, pone triste si no lo estamos viviendo. nos pone muy triste todo, nosotros no salimos del sistema. Tenemos un documento, cargamos gasoil, vamos al supermercado y convivimos con sociedad, con una sociedad todo el día. No estamos afuera de todos los problemas que hay en el país, pero tengamos fe y la ilusión de que, que va, va a estar todo bien. Somos argentinos, todos lo, todo lo podemos. ¿Y cómo eligieron finalmente Venado Tuerto? ¿Cómo apareció ahí en, en la recorrida? La Porque ciudad? yo, de mi lado, perdón, voy a contestar yo esto. Eh, muchas veces escuché, no, Venado Tuerto, Venado Tuerto, lo tenía muy escuchado y cuando estábamos viniendo para este lado hicimos toda la parte detrás de la sierra y veníamos bajando por ahí y vimos en siempre vivimos muy pendiente del mapa las rutas los kilómetros eh, cuánto combustible gastamos y todo ese tema y dijimos uy, mira, estamos cerca venado tuerto vamos vamos y sabíamos que es una ciudad importante exacto, que sí. es muy importante y bueno y por eso decidimos venir a pasar el fin de semana largo ya habían frenado en algún otro territorio provincial aquí en santa fe Sí. sí, sí, sí, estuvimos en Firmat. El primer, claro, el primer pueblo fue Melincué. Melincué. Melincué en Santa Fe. Sí, sí. O sea, Santa es, Fe. precisamente nosotros aquí en el sur provincial, estamos en la ciudad de Venado Tuerto, pero formamos parte del Departamento General López y Melincué es la cabecera del Departamento General Ué, López. Muy Melincué Mirá, hermoso. Melincué Fuimos muy lindo, el... fue muy bien recibido Pasamos el día de la bandera ahí, me acuerdo. Ah. Pasamos Una el día peña la hermosa. Después, tenemos, ahí, loca, ahí nos hicimos un amigo que es de acá de Venado Tuerto. ¿no? Es una localidad <coughs> pequeña pero que promueve mucho el turismo de Serre si sí. bien muchas veces. Ah, llega, claro, porque tiene, allí, el, tiene casino, el casino, ¿no? Tiene, el casino sí, tiene acá, su ¿verdad? laguna también, así que muchos sí. rosarinos vienen a hacer, por ejemplo, Kaiser, a sí sí, sí, sí, sí, Bueno, estuvimos. Y en Firmat. En Firmat también uh -huh. vinimos a ver amigos que viven ahí. Eh, bueno, bien, estuvimos por bastantes sí, lados. Sí, todavía ah, falta amor. un montón de Santa Fe. Santa Fe es una provincia en la cual tenemos que recorrer todavía mucho. Mucha gente te dice, ¿cuándo vienen para Neuquén? ¿Cuándo vienen La Pampa? ¿Cuándo van para Entre Ríos? ¿Cuándo van a venir para Chaco? Queremos apretar un botón. Queremos estar en lados. Nosotros, obvio, nos quedamos siempre con un lugar en el corazón. A mí me decís siempre, che, si tenés la oportunidad de un botón, apretarlo y apareces, yo me voy a Tilcara, de acá a la China, pero porque amé ese lugar. Eh, pero cuando vos llegás, qué sé yo, a Merlo o a Río Cuarto mm. o atrás tras la sierra o, a, o acá, a Venado a Tuerto, eh, no sé, vos te vas encontrando que todos los lugares... El, hay un dicho que está muy, muy, muy hecho ya, que vos, uno lo dice pero no le da bola, pero yo te puedo asegurar que es muy cierto. El lugar lo hace la gente. Mm. Puede ser muy lindo, pero si la vibra la gente no es... Mm -hmm. Eh, tal cual. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos eh. esperamos eh, mañana. Mariana, entonces, a ver si tenemos la invitación, la ponemos por última vez. Mariana, en la Explanada del Ferrocarril, en Sarmiento y Juan B. Justo, estará entonces por la mañana, desde las 9, eh, la gente eh, de, eh, bueno, esta propuesta hermosa, un mordo, un mordo viajero, eh, desde las 9 de la mañana. allí está la invitación entonces para todos los que se quieran sumar a vivir una mañana especial y disfrutarlos más de cerca, ¿no es cierto? Eh, en la última... Posibilidad. Y a seguirlos también en las redes sociales, que están en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. TikTok. Yeah. Un mordo viajero siempre. Un mordo viajero siempre ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y nosotros vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos en los últimos minutos de Noticias en HD. Ahora elegí dónde pagar tu factura de obras sanitarias. De manera electrónica, mediante débito automático o tarjeta de crédito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 No sé qué estamos escuchando acá. Pero bueno, mientras todo salga prolijo al aire, vamos a ir. Entonces, si te parece, como decías, con los datos del tiempo. ¿Cuántas vueltas? ¿Una sola vuelta? ¿Qué la de 21 kilómetros? La 55%, la presión atmosférica 1008 hectopascales. El viento se mantiene. ...en calma el cielo alto poblado. ¿Qué sucede en el martes? Mínima de 7, máxima de 20. Rena, al día eh, se va a presentar con poquita ráfaga eh, de viento... ...de 7 a eh, 10 kilómetros, muy diferente a lo que estuvimos viviendo estos últimos días. Viento del sudeste, mañana martes, para el miércoles, mínima de 8, máxima de 20 grados. Viento del noreste... Para la mitad de la semana se acera la temperatura el jueves, mínima de 8, máxima de 22 grados. Y así tendremos una semana algo fresco, pero también por la tarde, un día otoñal excelente para disfrutar en lo que es la primera semana de mayo 2023. Y por último, seguramente vamos con la información final que tiene que ver con las farmacias de turno. Vamos a compartir ya mismo la primera de las farmacias de turno. Farmacia Marina, el Maipú 752. Farmacia Polioto, situada en Mitre 201. Farmacia Botambling, en Struomoy y Brown. Y ahora sí, nosotros llegamos al final de Noticias en HD, en este primero o 1 de mayo, como les guste llamarlo. Sí. Obviamente renovamos el saludo en el Día del Trabajador, que tantas emociones, reflexiones, pensamientos, agradecimientos nos lleva a tener. Deseamos que sea de la mejor manera. Y como decían, nuestros invitados también... Que siempre sea para bien en nuestra Argentina y para mejor. Bueno, feliz día hoy y todos los días, Reina, para vos y para todos ustedes. Exactamente. Y de esta forma también, gracias a todos nuestros compañeros que, como siempre, durante toda la jornada hacen posible que lleguemos al encuentro a través de noticias en HD. A quienes están actualmente detrás de cámara, Manu, especialmente Eli, manejando los controles, se quedan con la programación del VER TV porque, como cada lunes, llega más información deportiva desde las diferentes disciplinas. Así que es un buen momento para tener un repaso ampliado de lo que sucede en Venado Tuerto, la región las diferentes disciplinas. Nosotros nos reencontramos mañana con Noticias en HD Edición Central. Ahí podíamos ver a Matías Mecónica, hace poquito cumplió sus años por cierto, sí. Reina también, al profe eh, a Emi también así que se viene un gran programa con todo el contexto informativo, deportivo que es completamente un mundo mundo mu con mucha información Y hablando de información, siempre hay mucho más en las redes del VerTV tanto en Facebook como Instagram entrevistas, informaciones actualizadas al instante. Que estén muy bien, gracias por compartir con nosotros Noticias en HD, Edición Central. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Una producción de Multimedio GS.